Y en época de cuarentena ella se me fue a viajar por el mundo. Hizo en un fin de semana un maratón, un maratón creativo. Es de acá, es nuestra, es de Pinamar y hizo una creatividad ¡Impresionante! Muchos de nuestros artistas nos representaron por el mundo. ¿Vieron que sí se puede viajar? Le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima creativa de invasión local. Estoy hablando de María Ángel Ojeda. Hola Mari, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes. Hola a todos. Muy bien por acá. Todo muy lindo. ¿Cómo te fue en ese viaje creativo? La verdad que fue una experiencia de la que todavía no, no caigo, eh, muy hermosa. Como vos dijiste, hubo varios representantes de Pinamar que estuvimos ubicados en distintos equipos, o sea que nos nos mandábamos por WhatsApp a ver cómo iba los equipos de los demás y fue una experiencia increíble donde se la propuesta era desarrollar proyectos creativos que son ya están en una plataforma para que cualquier persona de todo el mundo los pueda usar son gratuitos o sea vos podés usar ese proyecto y no se te cobra derecho de autor Mirá qué bueno qué bueno que está esa Ajá. bien muy lindo después lo podemos no, pasar no. en la página también para sí, que la sí, gente no, se lo meta, vamos ¿sí? a compartir muy hermoso verdaderamente muy hermoso por ejemplo en mi equipo. Había personas de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de eh, México, más que nada colombianos, y yo, de Argentina. Y nada, era estar conectados desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana resolviendo los desafíos, presentando cada día. Tenías un, un desafío y si no llegabas, quedabas afuera. Así que era estar como muy muy ahí conectados, tratando de resolver cada paso para que nuestro proyecto estuviera presente en esta convocatoria. Claro. Y, y las tres personas de Pinamar, sus equipos lo lograron. Así que debemos estar orgullosos. Qué bueno, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Muchas eh... gracias. gracias. Mari, me vas a hablar de, de temperatura, yo sé que viene el invierno, que la gente está preocupada porque encima con esto de la cuarentena, usar la, la estufa cuesta un poquito más, pero vos me traes siempre algo original, me traes creatividad. ¿El color tiene temperatura? El color tiene temperatura, Cari, y nosotros la percibimos todo el tiempo sin saber sobre teoría del color. Eh, nosotros vemos un color amarillo, un rojo, un naranja y siempre nos da esa sensación de, de calidez, de alegría, de algo vivo, de algo energético, de, de, de mucha vitalidad, nos, lo asociamos al sol, a la tierra, entonces todos esos colores que nos producen esas sensaciones son los colores cálidos dentro de la teoría del color. Y después tenemos los fríos, que son los que nos producen calma, serenidad, quietud, eh, las, las, como las sensaciones más, más eh, meditativas, les llamaría yo, como también la melancolía, la espiritualidad, todos esos colores que son los violetas, los azules, los celestes, los verdes, si están compuestos eh, en su mayor eh, tonalidad con azul, también son fríos. Y bueno, ese mundo de cálidos y fríos lo que hace en el arte es que los artistas compongan sus imágenes. Hay muchísimas formas de contraste, pero una de las formas muy interesantes que usan los artistas para componer es contrastar en sus composiciones estas dos eh, cualidades de las temperaturas del color. Con lo que yo invito a cada familia a que cuando vean dibujos o vean obras de arte, eh, perciban, que es, observen y se den cuenta si, si les produce algo cálido, si ellos están viendo mayormente colores cálidos, si, si les da una sensación de frío, si es totalmente perceptivo y ahí nos damos cuenta que nuestra percepción está tan afinada que después cuando vamos a la teoría nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que ya sabemos sobre teoría del color. Bueno, me encanta, ahí estaba viendo lo que publicaste, le decimos a toda la gente que entre al Facebook de Mix, Mix Magazine Oficial, luego Naranja, y ahí van a poder encontrar la, la publicación tuya con respecto al color, ¿sí? A la temperatura. Perfecto, me encanta, gracias. ¿Qué, más? ¿Qué tenemos que... más? Pues ¿Vos no parás? Eh, oh. A mí me gusta mucho que vean, que vean, que vean y vean. Porque hay tanto y realmente la tecnología nos facilita nos facilita un montón de información mágica. Yo como soy dibujante y soy artista me gusta ver mucho dibujos animados y el dibujo animado no termina en lo que nosotros lo que nos ofrecen canales para niños. El dibujo animado es un mundo infinito y compartir un cortometraje realmente es muy corto así que va a ser muy liviano de ver. Digo liviana porque no lo conseguí ni con subtítulos ni con traducción. Pero la animación es tan perfecta que la historia se entiende muy tranquilo. Es muy llevadero, te produce risa, te produce un montón de cosas sin estar entendiendo el idioma. El animador de este cortometraje es Koji Yamamura, un japonés que es un ídolo, es un hermoso. Ya van a ver sus dibujos... Eh, Incluso vi para contarles un poco un documental sobre su su forma de trabajo. Él trabaja a la antigua, eh, hace sus dibujos a mano y los anima con una mesita que me la voy a fabricar para mí. Ah, ahí lo estoy viendo, Tiene... eh, lo que vos estás estás hablando estoy, estoy viendo sin sonido, pero lo estoy... Lo Viste qué belleza, es una belleza. Uh -huh. Los pocos niños que se los compartí antes de subirlo... A la plataforma estuvieron fascinados los adultos también. Eh, y bueno, este animador lo que tiene es, ahora vienen cosas más tecnológicas, pero uno se puede hacer en la casa un cajoncito de madera con un vidrio blanco, arriba los vidrios laminados de blanco. Sí. Un cajoncito con un vidrio blanco y una lucecita adentro del cajón. Entonces yo hago mi primer dibujo. A ese dibujo le pongo una hoja de calcar y sobre el dibujo anterior dibujo la diferencia que va a haber de movimiento, o sea, si hay un parpadeo de ojos, si el personaje levantó la mano. Entonces después voy haciendo la secuencia de distintos movimientos de mi personaje y hago un librito, el famoso librito que cuando lo pasas rápido con los dedos el personaje se mueve. Uh -huh. Eso se puede hacer también con el vidrio, con la ventana de la casa, a la luz del día ir calcando el personaje y cambiándole el movimiento. Si sí, Primero la mano estaba en el bolsillo, después la mano saludando, un ojito abierto, un ojito cerrado, y hago mi librito de movimiento y es una experiencia maravillosa para compartir en familia. Me encanta. Me, se lo voy a pasar a esto que estás diciendo, a un creativo que yo tengo en la familia que se llama Julián. Eh, ah. lo, se lo voy a pasar que... que con solo ocho años ya de los siete años quiere crear una película. Imagínate lo que espera, lo que se espera para este chico adulto, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Ella está conectado con Muriel. Él ya está con el, conectado con Muriel, sí, sí. Pero Perfecto. bueno, no sé si ahora, pero sí el año pasado, sí. Bueno, cualquier cosa me preguntás, Cari, porque hay un montón de, de, de mini videitos online para que él vaya viendo y aprendiendo. Yo, por ejemplo, tengo un videíto de 12 pasos de animación, está en inglés, yo no entiendo el inglés, pero la, el dibujo se entiende que es lo que hay que hacer claramente. Ah, bien, él sabe, sabe inglés y todo, así que eh, le, después pásamelo pues así se lo paso. <risas> perfecto, perfecto. Eh, me encanta esto. Estoy me... No dejo de mirar el video, ¿no? Y lo que vos estás diciendo, lo pusiste en la página, y la verdad que es muy lindo, muy lindo. Sí, es muy, muy hermoso, muy hermoso. Y muy... me produce mucha satisfacción. Hay algo que quiero compartirles también, sí. que quizás no todos lo sabemos, a mí me lo han dicho y me costó entenderlo hasta que por fin esta cuarentena me lo demostró. Cuando uno busca cosas en YouTube o en Google, si uno tiene ya una pasión, una, es aficionado a algo y su búsqueda siempre está referida a esas cosas y cuando encuentra algo lo pone dentro de sus favoritos y demás, después las redes, que son inteligentes, empiezan a compartir más información sobre eso sin que vos la pidas. Claro. A mí este documental de Koji Yamamura me apareció sin que yo buscara ni supiera quién es esta persona. Me apareció dentro de las eh, recomendaciones de YouTube por yo estar buscando tanto sobre películas, dibujos animados, documentales. Entonces ahí como que el, el algoritmo de Internet entiende cuál es tu gusto y te empieza a mandar mucha información para que vos aprendas de lo que estás interesado. Me parece súper eh, bueno aplicar Internet de esa manera que... Como nutrirnos, la educación está complicada en este momento, eh, estudiar carreras también está complicado, entonces hacerse uno desde el oficio, que después las oportunidades para estudiar en universidades y en terciarios aparecen, pero no esperar siempre eh, que las cosas sean como, como soñaríamos, buscar, buscar, buscar, buscar las respuestas que queremos y formarnos todo el tiempo en lo que queremos ser. Qué, qué lindo lo que lo que decís, porque a veces en estos momentos donde quizás tenemos mucho tiempo pero no tenemos este la plata para pagar un curso o algo, como que eh, el hecho de la búsqueda hoy en Internet te brinda un montón de posibilidades. Sí, sí, sí, es así, es así. Realmente, por ejemplo, esto de, de la, del respiro creativo de, de, de, el, de la propuesta latinoamericana surgió del de, de mismo, es el mismo resultado, yo empecé... A buscar cosas, a dar me gusta, a decir esto me interesa, dejar mi mail para que me manden información. Así, así, así, de repente me llegó la invitación, me dieron material para que comparta, se compartió, se sumó más gente. Cuando yo me anoté había mil personas y llegaron a 8.500 inscritos. Imagínate la dimensión. Claro, impresionante impresionante La verdad que sí. Así que alucínense con las redes y busquen lo que les interesa que, que, que van a encontrar. Me encantó. Bueno, no cortes, quedamos en línea y te agradezco un montón en este pase de invasión local. Hasta el próximo jueves por ahora, hasta, hasta que el... todo esto vamos saliendo de esta cuarentena, ¿sí? Hasta el próximo jueves. Un besote enorme para todos. Besote. Y ya la escucharon, una gran creativa pinamarense, ella es María Ángel Ojeda, acá en Invasión Local, en el, la tarde del Magazine, en Radio Mix. Ya venimos, no te vayas.